¿Ustedes saben algo de...? Es que ayer se mencionó que Olada iba a quedar entre los países que desaparezcan. Por inundación. Yo no lo sabía. ¿Pero en qué fechas? Él se mencionó que más de un metro, cuando antes se estimaba que serían 20 centímetros. Buenos días, personas de todo el mundo que me estén escuchando. <risa> me llamo... ¿Qué tal? coloco esto aquí. Estas son las cosas del directo que se dice, ¿vale? ¿Perdona? Con confianza. Ahí se va a escuchar, perfecto. Genial. Eh, bueno, Mi nombre es Carlos Vera, estoy aquí en Madrid y estamos transmitiendo en directo 12 horas de conversación relacionada con el clima. Eh, son las 9 de la mañana y estoy por abrir empezando a mencionar la diferencia entre los términos de cambio climático y emergencia climática. Llevamos tiempo escuchando que el cambio climático que existe, que es una realidad, pero sin embargo es un término que no hace justicia a lo que realmente está pasando, porque la palabra cambio sigue teniendo un tono neutro, o sea, cuando algo cambia, pues de hecho es natural que las cosas no se mantengan en un estado estático. Eh, dicen que lo único constante en el universo es el cambio. Pero un cambio no te dice nada. Más bien, puede ser incluso algo bueno, un cambio. Muchas políticas, muchas personas buscan cambios. Vamos, que el mundo actual se mueve en base a querer los cambios correctos. Ahora el problema es que el cambio climático no es un cambio que nos esté volviendo el planeta a un lugar más bonito ni más agradable. Eh, para pasar un verano más cálido en la playa o algo por el estilo. no Es un, es un cambio dañino, un cambio que está poniendo en riesgo a muchas personas e incluso a otros seres vivos que no son personas, que tienen menos todavía posibilidades. Entonces, no lo correcto o lo que ha estado haciendo la gente en los últimos años es, en vez de llamarle cambio climático, denominarle por emergencia climática en donde la palabra emergencia empieza a tener una verdadera eh, alusión a la situación tan crítica que está hoy en día. He traído aquí unas cifras que son del Banco Mundial y es una estimación de que 400 millones de personas pueden caer de hambre si el aumento de temperatura llega hasta 2 grados. Muchas veces las personas que vivimos en zonas más civilizadas o con más alcance... Eh, más poder adquisitivo y menos riesgos inmediatos de existencia. O sea, menos cosas que pongan en peligro nuestra supervivencia como ser vivo. Eh, no lo vemos tan crítico porque decimos, vale, pues ahora hace más calor que el verano pasado. No pasa nada, me llevo ropa más ligera o ahora me abrigo con ropa más pesada. Pero lo cierto es que el mundo es uno solo y que estos cambios no solo están afectando a las zonas más protegidas. El problema viene, o el mayor problema está en las zonas que no tienen esa tanto capacidad de conseguir eh, sus sustentos de manera segura, como lo son alimentos e incluso agua, hasta pues, adaptarse al cambio tan drástico que les puede producir enfermedades o, o problemas en su estilo de vida. Imaginen, imaginaos una sociedad que vive del sector primario como las hay muchísimas en países de África, que sus principales ingresos son eh, la pesca o que vienen de la agricultura. Y bueno, el clima está cambiando, sube el nivel del mar, algunas, o incluso hay alguna sequía en algún campo, y es que estas personas no pueden simplemente ir al supermercado eh, y comprar otro tipo de comida porque la que querían ya no existe. Sino que su comida tal cual la conocían, de donde la conseguían, eh, ya, no, ya no es posible y se ven obligados a desplazarse. Esto empieza a, a mencionar que por causas ajenas o por causas de fuerza mayor, la gente tiene necesidad de moverse, de dejar sus tierras e incluso a veces de separarse de las familias y esto pues, es algo muy similar a lo que ocurre con las guerras. En una guerra, las personas tienen que dejar su ciudad de origen, su ciudad normal, en donde suelen residir, y se desplazan a un país que los pueda acoger. A esto se les llama refugiados. Pero sin embargo, hoy en día, o si esto sigue así al menos, el número de refugiados, vamos a llamarles refugiados climáticos, dentro de poco va a superar a los refugiados de, de guerras. Y si suele haber problemas por parte de los países para querer acoger a refugiados que se ven desplazados por fuerzas eh, agresivas de la humanidad, pues también los va a haber para los que se ven desplazados por fuerzas de la naturaleza. Entonces esto es una emergencia, ya hoy en día es una emergencia y se debe hablar de, lo, de ella como tal. Y no es un simple cambio climático de que eh, porque muchos dicen, es que la temperatura en la Tierra, y hay gráficas y lo demuestran a lo largo de los millones de años que ha tenido, pues tiene como ciclos, aumentos, bajadas, y eso es normal. Sin embargo, lo que es muy drástico, es que si se comparan los últimos 100 o 200 años, principalmente desde la era industrial, se, se ve, o sea, si la tendencia era un simple sube y baja, o sube, mantente arriba y luego baja y mantente abajo, pues no, esta vez hay un pico, un pico que no ha dejado de subir, que ha superado, no recuerdo cantidades, no tengo el gráfico a la mano, pero que visualmente el efecto es increíble. O sea, desde la era industrial, esa concentración, que ahora no recuerdo de qué, pero que favorece al cambio climático, ha tenido un aumento bestial. Entonces está más que comprobado que es por la actividad humana que somos pues de una manera o no, consciente o inconscientemente, los responsables de este cambio que el planeta está teniendo. Ahora, pues la vida como la conocemos, si algo la caracteriza es su voluntad de vivir, su voluntad de seguir existiendo y de que aunque los cambios sean adversos, pues se hace lo mejor que se puede para seguir, eh, seguir vivos. Sin embargo, pues hay unas eh, especies, hay algunas personas incluso dentro de la especie humana que lo tienen más fácil que otras y lo que se busca es que los actores o las personas con el mayor poder que podríamos llegar a decir es que los mayores poder, los personas con más poder son los gobiernos pero no eh, el, las personas que tienen el mayor poder son los ciudadanos que al final exigen qué estilo de vida quieren llevar que al final ponen la presión en donde tiene que estar para que las normas o los que quieren sus votos se ajusten a lo que ellos están pidiendo. Eh, de tal manera que eh, lo que se busca es concienciar a la gente que, que no se queden con los ojos cerrados pensando que el mundo va poco más allá de sus poros porque esto es un problema más del cerebro humano. De, o sea, no quiero señalar a personas en particular pero es más bien como una forma en donde eh, Así ha crecido el humano, así eran sus sociedades prehistóricas, un grupo reducido de individuos. Entonces lo que nos pasa es que tendemos a pensar como si hubiera un círculo y ese círculo pues, puede tener diferentes tamaños, diferentes niveles de importancia, pero básicamente se hace una distinción entre lo que está dentro del círculo y lo que está fuera. Lo que está dentro lo conozco como mío, me identifico con él y me preocupo de que le vaya bien, me preocupo de que tenga de qué comer, me alegro si, si ha tenido un éxito profesional. Y dentro de ese círculo, pues lo más básico suele ser una pareja, donde eh, la alegría máxima es gastar tiempo juntos, es tener experiencias, llenarse de recuerdos. Y muy bien, todo lo que pasa dentro y que sea bueno para ambos o para uno de los dos va a producir alegría en ambos. Y luego, obviamente, el círculo sigue creciendo, está al nivel familia. Ah, sí, que mi hermano está, está yendo bien en la escuela, qué gusto. O a mi padre le han dado un ascenso. Yo qué sé, cualquier cosa de esas que a la gente le suele producir mucha alegría porque sigue estando dentro de ese círculo donde todo y absolutamente todo, tanto lo bueno como lo malo, es importante y tiene mucha influencia. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que está fuera del círculo no solo no importa en el sentido de que no me voy a entristecer demasiado si algo le pasa al, al ambiente o a lo que está fuera de mi círculo, sino que son como mis enemigos o es la mentalidad que suele tener el cerebro humano, de que son ellos los que quieren lo que yo también tengo y que tengo que preocuparme de que eh, de poder sobresalir respecto a ellos y que mi círculo siga viéndose privilegiado. Y bueno, eso obviamente eh, sigue pasando a distintos niveles y el más grande es un país, en donde se ven políticas de cómo lo que buscan es el bienestar de los votantes, de las personas que integran ese país y el resto pues les importa menos. Ahora, ¿qué pasa? Que tanto los países como las empresas, como las familias incluso, como las escuelas y universidades no existen. No quiero que me tomen por loco, pero lo que estoy diciendo es que físicamente no existen, son entes abstractos, entes que conviven en la imaginación de muchos humanos. Por ejemplo, esto es algo muy fuerte, es un tercer nivel de realidad, porque la persona normal suele decir, es que si algo no depende de mis sentidos, o sea, algo no es subjetivo, pues seguramente debe ser algo objetivo, porque no soy solo yo, o sea, no, no es que dependa de mí. Entonces la prueba normal, o lo que suele decir la gente, es... es yo, yo sé que independientemente de lo que yo crea o de lo que yo haga, por ejemplo, este país existe y conozco que este país se llama así, que tiene estas fronteras y que estas son... Su, incluso me sé su historia, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que ese país exista? O sea, no es como que un, un ave pueda ir y subirse en, en, en un país como si fuera un árbol. ¿Qué es lo que hace que si un grupo pequeño de personas, vamos a decir unas 10 personas, dejan de creer en la existencia de cierto país en específico, los vayan a tomar por locos y el país vaya a seguir existiendo como si no le importase? Pues al final esas son creencias intersubjetivas que no son ni cosas objetivas que independientemente del observador vayan a estar ocurriendo como muchos fenómenos físicos que se estudian ni son cosas subjetivas que dependen de mi percepción del mundo y de cómo mis sentidos distorsionan las cosas a través de mi cerebro y mi conciencia son cosas que viven en, en varios sujetos en varios individuos y que al final eh, las vemos de manera tan natural que las aceptamos ya por defecto esto tiene mucho poder y mucha importancia porque es lo que ha permitido que miles de personas colaboren con desconocidos o sea en épocas muy anteriores en donde el humano eh, podía recordar a unos cientos, incluso docenas quizás de, de seres cercanos y podía confiar en ellos para eh, vivir juntos para ir a cazar juntos no, no hubiera sido imaginable juntar a más de mil en un mismo sitio en una misma calle sin que hubiera problemas o conflictos de intereses o que uno quisiera tomar lo que tenía otro y sin embargo hoy en día hay redes de cooperación enormes de millones de personas precisamente por el poder de creencia en este tipo de realidades abstractas como lo son no solo los países y, y universidades o escuelas o empresas sino el dinero mismo el dinero es que es un, un concepto intersubjetivo, en donde yo me siento feliz de recibir este pedazo de papel porque sé que otra persona, al igual que yo creo en la importancia de ese pedazo de papel, le va a dar la misma importancia que yo y me lo va a cambiar por alguna alguna cosa que yo realmente como ser vivo voy a consumir. Ahora, ¿qué pasa? Que como seres vivos tenemos necesidades realmente muy fáciles de satisfacer. O sea, eh, si vives en una sociedad civilizada o con un alto nivel adquisitivo con un desarrollo industrial muy grande, es que va a ser fácil que después de unos años después de estudiar o cualquier tipo de experiencia que vayas adquiriendo, tengas esa capacidad de cubrir tus necesidades fisiológicas sobrada y entonces eh, entra en juego el qué hacemos con, eso, con ese exceso de poder que empezamos a tener. Hay personas que tienen una mentalidad un poco más... Eh, y me gusta, me gusta, es un poco más radical en el sentido de que dicen yo soy consciente de que yo estoy bastante bien así, que no necesito más y lo que voy a hacer es disfrutar más de la vida. Para ellos disfrutar la vida puede ser simplemente estar más en la naturaleza, trabajar menos en una oficina, tener más tiempo libre, He incluso he escuchado de casos que trabajan unos cuantos meses al año y ya está. Serán personas que obviamente han tenido una trayectoria y que han logrado, pues no sé, una casa estable, no les interesa una segunda casa, no les interesa un segundo auto y pues ya está, pueden permitirse un estilo de vida más tranquilo. Pero el problema no está ahí, sino en que eh, solemos copiar lo que nos, lo que nos muestran solemos aspirar a lo que se nos dice que debemos aspirar para conseguir felicidad. A esto le llamo felicidad que viene del exterior y bueno, vamos, que hay industrias tanto eh, que se benefician directamente de la venta de esos productos, como algunas que son más tipo promoción eh, y bueno, la cosa es que el estilo de vida que se nos muestra hoy en día nos hace creer que la felicidad tiene que venir de poseer más cosas, de parecerse más o parecerse lo más que se pueda a las personas que salen en las revistas, a los modelos de cine. Eh, se cayó un letrero. Y bueno, no tiene por qué ser así. Al final, eso lo que hace es como robarte la individualidad. Es como eh, quitarle a la persona que es protagonista de una vida en particular sus verdaderos deseos y su personalidad y hacerla que se ajuste a un modelo que le han vendido y que le han metido en la cabeza desde que ha ido creciendo. Y bueno, el problema real es que como no es algo propio, no es un, una felicidad que venga de adentro, que, sea de, que nazca de los años de experiencia o de vida que alguien ha tenido en conocerse a sí mismo y en interactuar con el mundo, pues no suele ser estable y no suele llenarse y conforme más tienen más quieren y es curioso porque es como si incluso la felicidad pudiera parecer que solo es posible para los niños los niños felices jóvenes e inocentes pero no simplemente es un estilo de vida que que está creado para beneficiarse a sí mismo que necesita de una sociedad que consuma de manera irresponsable y que entre más quiere más en que entre más tiene, más quiera y más siga buscando, y eso pues no está bien. No está bien y no es sostenible, y es en donde se está buscando ahora que debido a la situación tan drástica de emergencia climática, pues la gente empiece a tener más impacto. No buscamos solo que se haga presión en las partes de arriba, que los gobiernos eventualmente pongan legislaciones que favorezcan o que incentiven a empresas o a personas a actuar de distinta manera, sino sobre todo buscamos que desde abajo se, se cree esa verdadera demanda. Por decir, muchas personas suelen aspirar a, a viajar demasiado, a conocer el mundo, a, y no digo que sea malo, pero lo que estoy criticando un poco es el cómo. O sea, de tal manera que... El principal objetivo de todo su dinero, de todos sus ahorros, sea mientras más vuelos, mejor. Mientras más ellos tengan el pasaporte, mejor. Cuando probablemente ni siquiera se están permitiendo llevar un estilo de vida más saludable, más tranquilo, que incluso se pueda traducir en más años de vida. Y, y al final están como favoreciendo demasiado ese estilo de vida en donde el humano consume mucho. Ahora, hay dos problemas con eso. Bueno, primero quiero decir que, que hay una alternativa, que es pensar más en dónde, de dónde vienen las cosas, cuáles son las consecuencias de las acciones que hago, desde hacer la compra, de dónde vienen los alimentos que estoy trayendo, cuánto han tenido que viajar, hasta, no sé, el cómo voy a llegar a mi escuela o a mi sitio de trabajo, por qué no tomar el metro en vez del auto. Y bueno, lo que iba a decir antes es que la verdad es que se me ha olvidado, pero me ha venido otra cosa a la mente. <risa> Hace poco hubo una encuesta en donde se revisó cómo venía la gente a la universidad, eh, si venían andando, venían en transporte público, en bicicleta, en auto. Y bueno, eh, hay algunos datos muy interesantes, pero antes de arrojarlos quiero decir que lo que más me gustó fue que cuando se estuvieron exponiendo se, se montó una especie de performance con unos carbones, unos costales, sacos grandes de carbón que representaban la equivalencia a la gente que había hecho algo de una manera, es decir, en coche, y a otras que lo hacían de otra manera. En resumen era como un 50%, 50%, pero este 50% de contaminación correspondía solo al 16% de la población encuestada que había usado el auto y el resto, pues a todos los demás. Bueno, lo que iba a decir es que la gente veía, se interesaba y se acercaba, preguntaba y si les gustaba, se tomaban una foto para ayudarnos a darle más cobertura, más alcance. Y ahora, para el tema de las fotos, había unos carteles que habían elaborado desde Ongawa y uno de ellos decía, no tengo auto, ¿por qué no puedo? Pero la palabra puedo estaba tachada, estaba con una raya y después la reemplazaban por un quiero. No tengo auto porque no quiero. Y esto es que implica de que la persona, vamos, que en este quien lo sostenía no necesariamente sería el caso, pero alguien que realmente piense así y que realmente actúe en consecuencia, porque también está el hecho de, ser con, de que haya concordancia entre lo que decimos y lo que hacemos, pero bueno, que esto implica que la persona que decide no tener auto porque puede permitirse... O sea, seguir viviendo de un estilo de vida más austero o, o permitirse ir en transporte público y aunque no tenga necesidad de ahorrar lo que vaya a estar ahorrando lo hace porque no quiere es que está, no está poniendo su felicidad en el exterior, no está, poniendo, eh, no está siguiendo esa idea que le han dicho el éxito es tener una casa y un auto y lo primero que tienes que hacer con tu primer salario es comprarte el auto y no, a lo mejor eh, no tiene más responsabilidades, se puede permitir tranquilamente seguir con o ha estado viviendo de un eh, modo de transporte normal, sostenible, y lo decide hacer. Entonces, es como no, no dejar que mi felicidad dependa de los objetos. Porque para esto entra otro punto curioso. O sea, los objetos nos lo venden como si los necesitáramos, como si nos fueran a hacer más felices, a resolver un problema. Y muchas veces lo es, y es cierto. Por ejemplo, caminar hoy en día sin zapatos podría ser una... parecería una ridiculez cuando existen estas preciosidades que nos permiten no hacernos daño en cada paso que damos. Y sí, es cierto, compramos unos zapatos y estamos resolviendo una necesidad. ¡Qué bien! El problema es que hay una especie de umbral, una especie de límite, en donde cuando lo pasas, no es como que gastar más en ti mismo te vaya a producir, o sea, no es un aumento proporcional en los gastos, que te vaya a producir un aumento proporcional en la felicidad. Entonces, si ya tienes un par de zapatos, o dos, o tres, y de repente quieres comprar otros dos o tres, no es como que te vayan a hacer más feliz. Y luego pasa algo curioso, que con ciertos objetos, no es como que tú le, te vayan a servir a ti, sino que llega un punto en donde tú te vuelves esclavo de esos objetos. Tú necesitas dedicar tu tiempo y tu dinero, que al final también es tu tiempo, en cuidarlos, en mantenerlos bien. Y entonces es como que mientras más tienes, no solo más quieres, sino más necesitas para cuidar lo que ya tienes. Y al final se traduce en un estilo de vida eh, que se complica en donde hay un estrés que no es tan simple como decir es que quiero trabajar porque quiero eh, tener una vida sana o quiero poder eh, disfrutar de la vida, de la naturaleza, de la música, yo qué sé. Sino que es necesito trabajar porque si no, eh, no sé, mi, mi auto necesita que yo pague esta tenencia, necesita que... Eh, bueno, soy un poco malo a veces en poner ejemplos concretos, pero lo que quiero decir es que pasa muchas veces, incluso, no sé, con una cámara, una cámara pequeña, incluso la del teléfono nos puede ser muy útil, nos sirve para recordar memorias y todo eso. Y luego eh, llega un extremo en donde empezamos a sentirnos esclavos, de querer la más alta de las tecnologías que después, curiosamente, deja de serlo y queremos la que sigue. Y hacia eso iba a conectar al principio, que se me había olvidado, ya lo recordé, que muchas veces eh, está en nuestras manos y en nuestras posibilidades el elegir un estilo de vida más sostenible, porque es lo que decía, de que al final la demanda viene de las personas. Es decir, eh, digamos, sacrificar la mitad de los vuelos en avión que hacemos por... Usar ese dinero en comprar cosas que son más costosas, sí, pero también lo son porque tienen un, un pasado más limpio. O sea, tienen un origen más eh, bonito, más amigable con los seres vivos. Y eso hasta cierto punto se puede traducir como en una felicidad que viene, no de estar consumiendo, sino de saber que estás apoyando a causas o a empresas que deciden optar por un estilo de producción o de, de, de servicios más responsable. Por ejemplo, está, está un término llamado comercio justo. Y esto básicamente lo que busca es eliminar a esos grandes intermediarios que crecen y se hacen muy ricos a costa de personas a las que les pagan muy mal. Porque claro, tú dices, es que quiero apoyar a las sociedades que están produciendo chocolate en África y tú compras chocolate de una empresa que no voy a poner nombres de empresas pero bueno de alguna empresa que no hace bien las cosas y estás en realidad ayudando a que la empresa a que la empresa se enriquezca pero la población no está recibiendo realmente los beneficios y hay muchos temas de explotación y cosas de esas entonces una persona que se puede permitir viajar en avión que se puede permitir no sé, buscar un teléfono de esos que están muy de moda hoy, de alta gama, de más de casi mil euros, eh, pues puede permitirse llevar un estilo de vida más austero y simplemente apoyar causas más buenas que estén respondiendo a esta emergencia que por desgracia muchas veces ignoramos, que por desgracia eh, tenemos la idea de que sí, hay unos grados que están aumentando muy vagamente, pero no sabemos en qué se traduce, en qué seres vivos están sufriendo a causa de ello. Y simplemente seguimos con ese círculo, con ese, esa área en donde nos preocupamos. Y, y hay casos muy extremos que se preocupan de lo que está en sus poros hacia adentro y poco más. Entonces obviamente no es así siempre y obviamente hay personas que por alguna extraña razón deciden ver más allá o no, no se centran solo en el yo mismo y pues gracias a ellas las cosas van mejorando. Pero obviamente, mientras más gente sea consciente y apoye este tipo de causas, más impacto van a lograr tener. Ahora este viernes, por ejemplo, se habla de una huelga mundial por el clima. En algunos países ha sido el día 20, en algunos será el día 27, pero la cosa es que la idea es poner presión es decir, nosotros, la sociedad, eh, lo que estamos pidiendo es esto. Es que queremos que se solucionen estos problemas que son bastante reales, porque nos importa el futuro, porque eh, no somos tan egoístas como para pensar que después de que yo me haya acabado, lo que siga me da igual. Y entonces queremos que las políticas lo reflejen. ¿no? Eso está muy bien en el sentido de que eh, se va a traducir en una demanda una demanda en donde la sociedad está pidiendo algo y habrá eh, personas responsables que tengan que dar respuesta. Al final, si es muy grande y empieza a ver como simplemente por intereses incluso egoístas, pues algunos partidos políticos podrían empezar a tomar esas campañas, esas propuestas que incluyen esa demanda que la sociedad está empezando a exigir. Pero ojo, que es muy bonito ir, que es muy bonito hacer un cartel, tomarse fotos, estar en una manifestación. Pero si la demanda, o sea, si lo que dices no tiene congruencia con lo que haces, sirve de muy poco. Y las cosas no se quedan ahí, no se queda en un... En un... tener una foto, yo qué sé, en las redes sociales con un cartel diciendo no tenemos un planeta, B. O sea, lo que tiene que pasar es que todas esas personas para empezar eh, se dediquen a aumentar su conciencia del problema, de su capacidad de actuación como individuo y luego a ser congruentes, que su estilo de vida refleje lo que están pidiendo, que ellos mismos empiecen a apoyar a las empresas que son más responsables, que, que esta sociedad o este grupo de personas sea la que determina qué es lo que se tiene que hacer y la que apoya o compra, que es, al final se traduce en el estilo de vida que llevamos, que depende del dinero, eh, las cosas que más les gustan. Bueno, vamos a ver esto que puedo seguir con más cosas. Pero justo ahora estoy como... que he terminado un punto fuerte y me he quedado con pocas ideas. <risa> Espero que les haya gustado de momento mi participación. Probablemente vuelva a tomar el micrófono más adelante, no lo sé. Y bueno, eh, os animo a que participéis también en la huelga de este 27 de septiembre. Y que después, cuando lleguéis a vuestra casa, os pongáis a pensar ¿Por qué estoy eh, trasladándome así? ¿Por qué voy a comprar este alimento que está envasado de esta manera y no este otro? Y que tampoco os pongáis tristes o que os frustréis de sentir que esto es demasiado grande. Realmente cuando se analiza el mundo desde una perspectiva histórica, eh, digamos a grandes rasgos, hay, es una época bastante buena. Sin embargo, el mayor de los problemas que está enfrentando es el relacionado con el clima. O sea, ya hay muchos menos guerras. No quiero desviarme mucho, pero a lo que voy es que de una u otra manera toda esta globalización ha hecho como impensables ciertas, ciertas catástrofes y empieza a haber como una necesidad o un mercado global que sin embargo no tiene un gobierno o alguien que lo regule, que sigue siendo países con ese círculo de hasta aquí me importa y hasta aquí lo más que se pueda obtener para mí mejor, pero bueno, que lo que quiero más que nada es llegar a las personas que, que estéis en situación de poder eh, vivir de una forma más responsable, porque para eso, claro, es que también se tiene que tener en cuenta y recordar que no todos se lo pueden permitir. He leído hace poco un libro de un migrante de África y describía todo el viaje que hizo, que duró casi cuatro o cinco años, y cómo, vamos, cómo era el trabajo en una zona y luego en otra. Es que no solo no es que existiera explotación laboral, es que no había como derechos de trabajo, Era Trabajas todo el día y no te voy a pagar un salario, te voy a dar comida o lo mínimo para que subsistas, te voy a dejar dormir en el taller en donde estás trabajando y ya eso es un lujo porque no estás pasando hambre. Entonces lo cierto es que pues, la sociedad va avanzando más en algunos sitios que otros, no quiero entrar en las razones, pero eh, que hay actores que se pueden permitir más el apoyar que otros, porque obviamente quien primero se tiene que preocupar por qué va a tener en su boca hoy o mañana, pues no, no va a estar en sus prioridades el, el vivir de una manera lo más sostenible y responsable posible. Sin embargo, muchas personas que sí se lo pueden hacer, curiosamente tampoco están en sus prioridades. Y es que es ese estilo en donde piensan que lo que más necesitan es seguir el estereotipo, es parecerse al actor de turno, y, y no, realmente el mundo es enorme y cuando, lo, esta vez voy a hablar un poco de, de perspectiva propia, cuando empiezas a dejar de pensar demasiado en ti mismo, que como que dejas de tener ese, esa sensación de que el mundo gira en torno a mí y empiezas a leer un poco más, a investigar más, a conocer, escuchar, no sé, sobre psicología, sobre historia o sociología, te das cuenta de que hace falta tu participación y tu responsabilidad en otros aspectos y que es bonito. O sea, es bonito en el sentido de que eh, la conciencia, bueno, si es que existe, <risa> se, se siente más alegre de estar apoyando a, un, a la vida o a, o a cosas más sostenibles o, a la naturaleza y no solo eso sino que en el camino te sueles encontrar con personas muy agradables que también suelen tener eh, pues algunos pensamientos muy profundos o inquietudes bastante relacionadas con las que puedas llegar a desarrollar por, por romper esa barrera del pensar en mi felicidad está en mí y en conseguir lo más que pueda y en gastar lo más que pueda y en, y en hacer lo que me muestran en la tele. Porque, porque no es así. O bueno, puede serlo, pero no tiene por qué serlo. Porque en eso radica el que cada uno sea dueño de sí mismo. Y hasta cierto punto se me hace triste el que exista ese apropiamiento de tus deseos y de tus objetivos en función de los modelos, eh, de los ideales. o Bueno, no sé, se me olvida la palabra. Pero a lo que voy es que si decides dejar demasiado que tu vida gire en torno a lo que te dicen que debe girar, en torno a, a hacer lo que te dicen que es bueno y a conseguir lo máximo, no sé, que la felicidad está en una casa, un auto, es que estás, estás regalando, estás perdiendo tu, tu, tu esencia, tu forma de ver el mundo, tu individualidad, estás volviéndote un, un ente más de un sistema que busca controlarte para beneficiarse a sí mismo porque es algo curioso, o sea, un sistema y esto está cambiando, pero no sé, hace 50 años, hace 100 años es que era todavía más drástico, era como que sí, sí, sí, el niño tiene que entrar a la escuela lo antes posible y cuanto antes entra al mercado laboral y antes empieza a producir impuestos mejor y todo eso es que es... Era como si los humanos tuvieran que servirle al sistema y no el sistema a los humanos. Entonces, pues eso se busca cambiar. Obviamente hay partes que lo llevan mejor que otras, pero pues la idea es que, que no seamos egoístas, que no eh, nos quedemos en yo puedo vivir así y yo voy a seguir viviendo de esta manera y cuanto más mejor porque la realidad es que hay un solo mundo y de hecho se habla mucho de huella ecológica y de estilos de vida y más o menos sin tenerlo muy presente ni en un papel escrito pero recuerdo que se dice de que para llevar un estilo de vida como el de un estadounidense promedio haría falta que el planeta fuera cinco veces más vasto o sea que se pudieran explotar cinco veces más los recursos que hay entonces la realidad es que si eh, ...un reducido grupo de personas... ...está viviendo de una manera que gasta mucho... ...y el planeta no ha crecido... ...ni han generado recursos mágicamente... ...pues es que muchísimos otros... ...están viviendo con muchísimo menos... ...y ahora algunos podrían decir... ...es que sí, es justo, me lo he ganado, lo he trabajado... ...pero es cerrar un poco los ojos... ...a las ventajas o privilegios... ...que la vida les ha puesto... ...simplemente por nacer en una casa... ...en donde no tenían que ir a buscar... ...la comida de cada día... ...entonces pues eh, esto, esto de la emergencia lo que está exigiendo es un poco más de conciencia. Y luego también está el no caer en ese círculo, que claro, también se habla mucho de cómo el consumismo lleva a una pérdida de salud. Y es una pérdida de salud que es buena para el consumismo porque después se ve compensada por otro mercado, que es el de los fármacos. O sea, ¿Cómo decirlo? La gente eh, consume más de lo que es saludable. Eso le causa problemas, enfermedades, y después los necesita reemplazar con consumir otros medicamentos. Bueno, eh, voy a cortar por ahora y entrará una nueva persona. Hasta la próxima. Pues, hola, Enrique. Sí. Es que es música riquengo. Si puedes metértelo por aquí sí. o si quieres intentártelo por fuera, como veas. Así, ¿no? A ver. A ver si. Claro, si. Vale, sí, ahora. Espera no que me digáis. Cuando quiera, Ahí está. ¿Sí? sí. Vale, pues nada. Lo primero daros las gracias de, por la invitación a, a estar en, en esta actividad en la que imagino que muchas personas vamos a estar hablando de los problemas que tenemos ahora mismo en las ciudades, en los barrios, en los países, en el, en el mundo y que nos llevan a que mañana vayamos a salir a la calle. Eh, pues para reivindicar la declaración de, de la emergencia climática y, y lo que son medidas contundentes, urgentes que hay que tomar, porque después de décadas de hacer promesas y hacernos planes, las soluciones no llegan y el planeta lo tenemos hecho unos zorros. ¿no? Me imagino que esto lo pensaremos mucha gente. Una de las cosas en las que yo estoy embarcado, junto con muchas otras personas, es la pelea por conseguir que una incineradora de residuos que hay en, en mi barrio se cierre. La, toda la basura que se genera en la ciudad de Madrid eh, se lleva a un complejo que se llama Valdemingómez, en donde hay, entre otras muchas plantas, una planta en concreto eh, que es una incineradora. En esta incineradora se, se queman del orden de 300.000 toneladas de basura al año. En, en todo el complejo de Valdemín Gómez entran entre 3 y 4.000 toneladas de basura al día. ¿Esto qué significa? Pues significa que. Que normalmente la gente, la inmensa mayoría de la gente, incluida la gente de mi barrio, se piensa que los cubos de basura son algo así como una máquina espacio-tiempo. Tú llegas, pasas por la noche, tiras tu bolsa de basura y por cuando luego vuelves a pasar por la mañana, ya no está, ¿no? Es como mágico. Es, es magia. Y, y es un problema muy gordo. Porque si los residuos, la basura que generamos, no... No, no nos hacemos responsables de, de esa basura, pues al final pasa lo que nos está pasando en el barrio, que de todas las emisiones que salen por la chimenea de, de esta incineradora, pues entre todas las emisiones están unas sustancias que se llaman dioxinas y furanos, que son sustancias cancerígenas, ...y que además generan otro tipo de, de enfermedades... ...de patologías, de problemas. El último estudio que se ha hecho dice que... ...en el ensanche de Vallecas, en mi barrio... ...tenemos el triple... ...el triple de dioxinas y furanos... ...que en un, en un barrio, en una zona del barrio Salamanca... ...donde se ha hecho la comparativa, el triple. Es decir que los críos y las crías de mi barrio, que son población reclusa, porque están 24 horas al día en el barrio, les pues tenemos ahí recluidos, mientras que la población adulta, pues el que más y el que menos sale, aunque solo sea trabajar o otras cosas, eh, la chavalería está, está todo el día en el barrio. Pues esta gente, esto, estas personas pequeñas que solemos decir, están respirando todo el día eso. Las diosinas y los furanos son sustancias bioacumulativas. No son de estas cosas que las respiras y te caes al suelo de muerte. ¿no? Pum, he respirado una diosina, un furano y pum me caigo al suelo. No, no funciona así. Pero sí funciona que vas sumando. ¿no? Y por lo tanto, cuanto antes empiezas a acumular, pues antes te va a llegar. Estas sustancias y otras generan, por ejemplo, en mujeres embarazadas, eh, ...problemas como grandes prematuros... ...es decir, esta, estos abortos que se producen a, a poco tiempo... ...de lo que debería ser el nacimiento... ...se generan otro tipo de malformaciones... ...para la gente adulta, que digamos que no son mujeres embarazadas... Eh, ...hay otras enfermedades como, a, como típicas, como habituales... ...como son, pues, por ejemplo, el linfoma de Nohokins... ...o ciertos cánceres... ...como el de Pleura, por ejemplo... ...es decir, estamos hablando de una cosa... ...que es realmente grave... ...pero cuando llegamos por la noche... ...cogemos nuestra bolsa de basura... ...la echamos al cubo de basura... ...y por la mañana ha desaparecido... ...no, es mágico... ...y como digo, no, no funciona así, no, no es mágico... ...hay una cosa que se llama camión de basura... ...que coge los cubos de basura, los vacía... Y en torno a 900 camiones de basura todos los días pasan por mi barrio para depositar su carga en este eufemístico, eufemísticamente llamado Complejo Tecnológico de Valdemingómez. Valdemingómez, de Complejo Tecnológico tiene lo que yo de astronauta. ¿no? Eh, es un sitio que lo que tiene es un gran agujero donde se vierte una parte de la basura pre, pretratada y, y luego tiene pues una serie de tanques donde se acumula la basura, se le saca el gas... Esa es la tecnología punta que, que es allí. Y sobre todo, tres grandes hornos, como digo, donde en cada uno de ellos se queman 100.000 toneladas de basura diaria, y esa perdón, anual, y nos llega eso a al menos a el entorno de 10 kilómetros a la, a la distancia. 10 kilómetros de, de radio supone cerca de 700.000 personas afectadas por este problema. Y como podréis entender, esto no es baladí, no es una tontería y por eso distintas organizaciones, eh, colectivos, asociaciones y gente en individual, pues venimos años organizándonos para intentar conseguir que esa incineradora se cierre. Y ahora mismo eso está en peligro. Después de haber hecho infinidad de charlas, bastantes manifestaciones y toda clase de acciones para convencer a la clase política de la necesidad de cerrar la incineradora, conseguimos que el anterior ayuntamiento de Madrid incluyese en su plan estratégico de residuos el cierre programado de la incineradora, de manera que en 2022 se iba a estar incinerando la mitad de lo que actualmente se incinera, y en 2025 se iba a cerrar la incineradora. Pues bien, la Comunidad de Madrid ha, hace pocas semanas ha presentado un recurso contencioso administrativo <coughs> perdón, <coughs> para anular el Plan Estratégico de Residuos de la Ciudad de Madrid. Y el Ayuntamiento de Madrid, en vez de defenderse, es decir, en vez de defender a sus vecinas y a sus vecinos, lo que ha hecho ha sido eh, decir que, que sí, que la comunidad tiene razón y que van a hacer lo que la comunidad diga. No han dicho exactamente qué es lo que van a hacer, pero han dicho que se van a poner de acuerdo. ¿Qué es lo más probable en lo que se pongan de acuerdo? Pues básicamente en dos cosas. Una, en que el cierre de la incineradora no es posible. Y otra, en la que el complejo tecnológico de Valdemingómez puede asumir residuos de otros territorios, ¿Mm? y si la gente de Vallecas decimos que nos parece mal, somos insolidarios, ¿Eh? somos insolidarias, porque después de más de 30 años de, de estar acumulando en el territorio de Vallecas toda clase de residuos, eh, si nos quieren traer los de otros lugares somos personas insolidarias. ¿Mm? Bueno, como digo, la estrategia está en peligro y, y es muy, muy, muy importante que sigamos movilizadas y atentas para combatir estos atropellos. Eh, si, no, si no hacemos algo, si no, <coughs> perdón, si no salimos mañana a reivindicar la emergencia climática... ...si no nos juntamos este sábado que tenemos una asamblea... ...si no salimos el próximo domingo que tenemos una manifestación... Eh, ...la clase política va a entender que siempre va a poder... ...teledirigir nuestro destino... ...y a los gobernantes hay que hacerles ver... ...que la gente... ...tiene que poder deci decidir su, su futuro, su destino... ...y desde luego nuestro futuro, nuestro destino... ...no pasa, no queremos que pase por seguir respirando esas sustancias que son cancerígenas y no queremos que, pasa, que pase por eh, ser el receptáculo de todos los residuos de la ciudad de Madrid sin solución, ¿Mm? como si fuera algo que, que va contigo en el nacimiento. ¿no? Tú llegas, de, naces, te ponen un nombre, llevas dos apellidos y unos cuantos más y además ...eres de Vallecas, eres del sur y por lo tanto... ...eres de donde los residuos, ¿eh? No eres de donde la universidad... ...no eres de donde eh, el ministerio... ...no eres de donde el poder económico... ...eres de donde los residuos... ...eres el de los residuos... ...esto es muy importante que lo entendamos... ...solamente... ...si nos organizamos y salimos a la calle y plantamos cara podremos eh, conseguir un reequilibrio territorial, una justicia social y una justicia ambiental. Vallecas eh, es un sitio como cualquier otro ¿Mm? y tiene que ser, por lo tanto, tratado como cualquier otro. A todos los niveles, al nivel económico, al nivel pues, de la asistencia social, de, de todo. ¿no? no puede ser eh, el sitio ...donde esa máquina espacio-tiempo... ...que son los cubos de basura... ...pues trasladan... no ...desde que tú echas por la noche... ...hasta que ves el cubo por la mañana vacío... ...pues tu basura, tu residuo... ...en este sentido también es muy importante... ...que no pensemos solamente en el concepto... ...de la incineradora o del... ...complejo tecnológico de Valdemín Gómez... ...sino como decía el compañero antes... ...que pensemos... Eh, ...todas y todos lo que tenemos que... ...tenemos que contribuir a que esto se solucione... ...si cada persona sigue generando un kilo de residuos al día... ...pues evidentemente siempre hará falta... ...un sitio como Valdemingómez... ...y cuando Valdemingómez ya no valga... Pues ...lo pondrán en otro lado... ...y eso es lo que tenemos que entender... ...especialmente la gente de la periferia... ...que hoy está en Valdemingómez... ...pero igual dentro de 10 años está en Carabanchel... ...o dentro de 10 años está en Vicálvaro... ...o, o está, no sé... ...en Villaverde o en otro lado... ...porque... ...aunque yo estaba bromeando antes... ...yo creo que todo el mundo sabe que no existen... ...las máquinas de espacio-tiempo... ...no existen los agujeros... ...cósmicos, ¿no?... ...donde mete las cosas y sale... ...en las antípodas del universo... ...no hay un agujero negro que absorba... ...la materia y la lleve a otro lugar, ¿no?... ...y por lo tanto cuando... ...Valdemingómez esté colapsado... ...pues... ...se llevará a otro lado. Entonces, Esto pasa necesariamente, imprescindiblemente... ...porque todas las personas, absolutamente todas... Eh, ...tomemos conciencia. En lo individual y en lo colectivo. Es decir, tomemos conciencia en lo que tenemos que hacer... ...en nuestra casa y tomemos conciencia en lo colectivo... ...para obligar a los, a los políticos, a los gobernantes... ...a que hagan sus deberes y nos... Vamos, Digamos que pongan a nuestra disposición sistemas de gestión de los residuos que sean responsables con las personas, que sean responsables con el medio ambiente. Como digo, si seguimos generando un kilo de residuos diario, no hay solución. Si seguimos sin separar los residuos, no hay solución. Pensad que de cada kilo que generamos diario de residuos, la mitad es materia orgánica. ...y el 75% de esa mitad es agua. Esto lo que quiere decir es... ...que si ese 50% va entremezclado con un montón de otras cosas... ...es muy difícil de separar... ...y simplemente con un gesto... ...como separar convenientemente la materia orgánica del resto de residuos... ...ya estamos quitándonos el 50% de los residuos... ...porque esa materia orgánica tratada convenientemente se convierte automáticamente en un recurso de un potencial brutal, que es el enriquecimiento de suelos. La Comunidad de Madrid es uno de los sitios de España y también de Europa donde el suelo, el suelo fértil prácticamente brilla por su ausencia. ¿no? Tenemos unos niveles de fertilidad muy muy muy bajos. En Madrid hay del orden de 180-179 municipios que con que hiciesen una gestión adecuada de su materia orgánica, podríamos tener un sistema de enriquecimiento de suelos agrícolas que nos saldría, no digo gratis, pero prácticamente gratis. Y sin embargo ahora, al menos todavía en la mitad de los distritos de Madrid y prácticamente en el 100%, en el 100 del resto de municipios de la comunidad, no se separa la materia orgánica. Estamos perdiendo una oportunidad de oro y es algo que, que comparado con infinidad de gastos que tienen los ayuntamientos, ni es tan caro ni es tan problemático. Es otra de las cosas que está en peligro si se para la estrategia de residuos. Después de que en ciudades como Barcelona o en zonas del País Vasco, de Cataluña, de Navarra, se lleva décadas, décadas, haciendo separación de materia orgánica, hemos tenido que esperar... ...hace un par de años que se metiera... ...la separación de, de materia orgánica... ...en la ciudad de Madrid... ...y hoy en día solo está en 12... ...de los 21 distritos... ...ojo eh... ...que no es que estemos... ...no es que estemos ahora mismo en velocidad punta... ...y en, y en la vanguardia de... No, ...no, no hemos llegado tan lejos... ...a Madrid todavía le queda la mitad de su territorio... ...a Madrid ciudad... ...de recoger selectivamente la materia orgánica... ...y sin embargo... ...la comunidad de Madrid... ...llega y pone un contencioso administrativo... ...teóricamente por unos defectos de forma... ...para parar la estrategia... ...una Comunidad de Madrid... ...que tenía que haber sacado... ...su estrategia de residuos en 2017... ...y era la estrategia de residuos 2017-2024... ...y la sacó en 2019... <risa> ...una estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid... ...que este tipo de cosas... solo las plantea de manera lateral... ...no se plantea ni un solo objetivo... ...cuantitativo... No llega y dice, tenemos que eh, aumentar un 75%, la no, no se plantea nada de eso. habla como, como si fueran los amigos de los niños, ¿no? de que el mundo está mal, sería conveniente que hubiera una, una economía circular, eh, es muy importante que todos seamos buenos y, y que estemos concienciados, pero no llega y dice, voy a estructurar... ...la recogida de residuos de esta manera... ...los municipios deben hacerla así... ...voy a aportar tanto dinero para que se pueda hacer... ...es muy importante que haya una división... ...en función del número de habitantes... ...que hay en cada municipio, no hace nada de eso... ...es un tocho que sirve poco más... ...que para ponerlo en una estantería... ...y en mi barrio, insisto y no quiero ser pesado... ...estamos respirando a diario... ...el triple de dioxinas y furanos... ...que en el resto de la ciudad... ...y va pasando el tiempo y va pasando el tiempo... ...y de eso va la emergencia climática... va de que podemos seguir con el bla bla bla... ...¿no?... ...de la cumbre, de río, de la cumbre, de no sé dónde... ...que si en París, que ahora nos reunimos en Tegucigalpa... ...¿no?... ...hacemos una lista de intenciones y no conseguimos nada... ...es importante que ya de una vez... ...por no decir de una puñetera vez... ...pasemos de las palabras a los hechos... ...eso es lo que estábamos haciendo en Madrid... Y eso es lo que ahora mismo está en peligro de romperse, por eso es tan importante que la estrategia de residuos no se pare, que se siga adelante con el plan de cerrar la incineradora. Nosotros somos conscientes de que no se puede cerrar la incineradora así, nos encantaría, pero en Madrid no hay una alfombra tan grande como para levantarla y hacer así con los residuos. Nos tenemos que involucrar en que se deje de producir un kilo de residuos por persona al día. Nos tenemos que involucrar en que en todos los territorios haya algún tipo de instalación que gestione los residuos convenientemente, para que no llegue todo de golpe y, sin, y mezclado a Valdemingómez. Necesitamos que se haga la recogida selectiva de materia orgánica en todo el municipio. Y por supuesto necesitamos que todo eso vaya compasado de medidas educativas, de fomento, que se genere empleo verde porque esto puede generar muchísimo empleo y eso es lo que nos puede llevar a poder cerrar la incineradora en el menor tiempo posible. Nosotros estaríamos encantadísimas de que se cerrase, en vez de en 2025, en 2022. Pero para eso necesitamos, tanto que los gobiernos asuman decisiones reales, como que la ciudadanía se comprometa y no se desvincule. Eso es eh, esencial. Y lo último que digo para no dar más la chapa, si ¿Sí os parece, es que uno de los hitos importantes es que el contrato de la incineradora vence en 2020 y eso también está en peligro porque es tan goloso para un gobernante el decidir que en 2020 vuelva a renovar por 25 años con una empresa es tan goloso entonces nosotros creemos que ...que el ayuntamiento, insisto, debe proteger a sus vecinos... ...y es el momento de decir, bueno... ...pues tenemos que hacer una renovación muy parcial... De ese, ...de ese contrato para poder cumplir el plan... ...de la mitad de incineración en 2022... ...y el cierre definitivo en 2025... ...eso es lo que es esencial... ...y ya no doy más la chapa que yo creo que ya lo he explicado... ...al completo, ¿no? Gracias... por aquí en la sonapa para que se te pueda... Sí. ay pues, Es que me lo he puesto... A ver, espera. Me lo pongo así, ¿no? Porque... Sí. ¿Así? Yo creo que se oye. o sea, con ponértelo por ahí se oye. Se oye, ¿no? Sí. Pues para aquí, a ver, estamos en streaming, así que... Vale, vale. Pues, sí. Me presento y eso, ¿no? <risa> Empiezo, ¿no? <risa> vale. Pues hola, soy Azara, eh, trabajo en comisiones obreras, la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad, y voy a contar un poco el trabajo que hacemos allí, ¿no? Es, ¿Qué perspectivas tenemos? Bueno, ¿cómo vemos nosotros la crisis del cambio climático y cómo trabajamos para afrontarla? Eh, bueno, voy a empezar haciendo una pequeña introducción, ¿no? Hoy en día el cambio climático es el desafío más importante en lo que nos enfrentamos la humanidad. ¿no? Eh, durante décadas la comunidad científica ha estado repetidamente avisándonos de, la, de reducir drásticamente los gases de efecto invernadero en un intento de desacelerar el calentamiento global. Eh, sin embargo, a pesar de que tenemos todos los conocimientos y la tecnología, pues, pues se ha avanzado poco o nada en la solución del problema. Eh, ...no sé si contar los efectos que tiene... ...las causas del cambio climático... <risa> ...bueno... Eh, ...no afrontar estos cambios... ...y mantener inalterado nuestro sistema socioeconómico... ...que es el principal responsable ¿no? de, esta, de esta situación... ...pues provocará reproducimiento e intensificación... ...en los fenómenos meteorológicos... Eh, ...de hielo... Eh, ...aumento del nivel del mar... Eh, ...empobrecimiento de los recursos hídricos... Eh, es, ...se grave amenaza para la biodiversidad... ...una amenaza para la agricultura... Eh, ...aumentará los problemas económicos... ...la pobreza y las desigualdades, ¿no? etcétera, etcétera... Eh, ...como destacar un dato... ...la contaminación causa 10.000... ...la contaminación del aire, perdón... ...causa en España unas 10.000 muertes... ...y bueno, ante esta situación... Eh, ...comisiones obreras estamos comprometidos... ...ante la lucha del cambio climático... Nos hemos posicionado reiteradamente eh, hacia la perspectiva de que hay que cambiar, una, hay que ir hacia una economía ambientalmente sostenible y descarbonizarla. Eh, creemos que es necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y descarbonizar nuestra economía desde la, pero desde la perspectiva de una transición energética justa, eh, sin dejar a nadie atrás. Esto es eh, lo que quiero decir con esto: que los cambios hay que hacerlos en todos los sectores y en todas las actividades, pero tenemos que tener en cuenta la situación de los trabajadores ¿no? que se encuentran en, y de la zona, que ¿no? eh, pueden verse afectadas por estos cambios. Eh, entonces, queremos ser eh, agentes activos para proponer soluciones. Con ello, hemos estado intentando abrir mesas de diálogo social con los distintos go gobiernos para llegar a desarrollar acuerdos porque entendemos que el calentamiento global eh, va a afectar a los empleos y a nuestra forma de vivir. Así, desde Comisiones Obreras proponemos actuar en los siguientes ámbitos, ¿no? para avanzar hacia una descarbonización de la economía. En el ahorro y la eficiencia energética, eh, una generación eléctrica mayoritariamente de energías renovables, fomentar el, el autoconsumo, establecer programas de rehabilitación energética de edificios y viviendas, con el objetivo de reducir el consumo energético eh, porque mmm, no sé si sabéis el dato que España se caracteriza porque tiene un sector residencial con una mala calidad de construcción, muy poco vivienda eh, tiene en cuenta la normativa de eficiencia energética. Y eh, otro, otro aspecto que aquí que quiero meter es que fomentamos la, for la formación profesional en formar a, a jóvenes. ...en las nuevas tecnologías para hacer esta rehabilitación... La, ...hacia la nueva situación... ...también apostamos por un cambio modal en la movilidad sostenible... Fa, eh, y, ...y bueno, voy a enumerar algunas acciones que proponemos ¿no? ...queremos aprobar una ley de movilidad sostenible... ...fomentar el desplazamiento a pie y en bici... ...fomentar el transporte de público, colectivo... ...el coche compartido, etcétera... ...favorecer la intermodalidad favorecer también el, de, el desarrollo del ferrocarril como transporte de mercancía, electrificar el transporte y, bueno, delimitar ciudades de las zonas centrales, etcétera, etcétera. Eh, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo, Comisión Obrera, ante esta crisis climática, eh, tenemos varios ámbitos de actuación. Eh, una, en primer lugar, es apoyar, eh, o participar activamente en las políticas, estrategias y, y planes que se desarrollen en materia de medio ambiente, eh, también proponer alternativas sostenibles y realizar campañas de sensibilización, formación e información. Ante esta última, voy a comentar ya algunas experiencias concretas que tenemos en, con respecto a la realización de campañas de sensibilización ...este año estamos realizando una que se llama Impulsa la Transición... ...hacia una adaptación ecológica de los centros de trabajo... ...con esto estamos realizando diferentes actos por diferentes ciudades... ...con la ayuda de un manual de intervención sindical... Eh, eh, ...voy a explicar un poco esto... ...el manual este se trata de una serie de, orienta, de orientaciones y herramientas... ...para colaborar para la mejora del medio ambiente en los centros de trabajo... Eh, eh, ...intervenimos o proponemos intervenir en una serie de aspectos ¿no? claves... ...que es el cambio climático, la energía, eh, el agua, la movilidad sostenible... ...compras verdes y socialmente responsables, etcétera... ...esto lo que hace es posibilitar a los trabajadores para que... Eh, <coughs> ...hagan propuestas dentro de, en su centro de trabajo... ...para reducir el impacto medioambiental que tiene su actividad... Eh, con esto también queremos hacer traslada el debate de la transición ecológica de, y del cambio climático en los centros de trabajo, porque creemos que mmm, en los centros de trabajo, empresas, administraciones públicas, es donde se producen muchos de los impactos mmm, negativos hacia el medio ambiente, pero también es uno de los sitios donde, mayor, eh, mmm, donde también se puede ejercer con mayor presión para adoptar medidas efectivas para reducir estos impactos y bueno eh, lo, lo, lo que queremos implantar en los centros de trabajo son eh, planes de reducción de, de emisiones de gases de efecto invernadero basado en la eficiencia y en la implantación de energías renovables sustituir, sustituir los combustibles fósiles por energía alternativa reducción de los residuos eh, eficiencia en la gestión hídrica y también implantar planes de movilidad de hacia los centros de trabajo, basado en el transporte público y la reducción del uso del automóvil privado. Otro ámbito de actuación del que tenemos es eh, participar activamente en las políticas medioambientales ¿no? que se estén desarrollando en el, en el Gobierno de turno. Eh, voy a hablar sobre un ejemplo reciente y de especial importancia que hemos tenido en ...en el tema de la descarbonización y de la economía... ...que es el acuerdo marco para una transición justa... ...de la minería del carbón y el desarrollo sostenible... ...de las comarcas mineras, no sé si lo había oído... ...aquí lo que, bueno, anteriormente hasta el 2018... ...por una decisión europea... ...se concedía que los Estados miembros... ...podrían ceder ayuda a la minería, a la minería del carbón... ...destinada a la producción de electricidad... Al acordar este acuerdo, a partir del 31 de diciembre, esto se suspende, que para, la, eh, la, para la minería no competitiva. Y, pero se realiza, pero realizarlo con un proceso de transición justa. Estas medidas que se acuerdan son eh, planes, de, planes sociales, entre ellos los acuerdos pre, de prejubilación, baja indemnizada y otra ayuda. Y también se hace. Eh, se pacta ayuda para la restauración. Eh, mejora y revalorización de las escombreras, bueno... ...y ya pues eh, restaurar las zonas degradadas que, que, que queden... ...y los espacios afectados por la explotación minera... ...también hay un paquete de ayuda dentro de este acuerdo... ...para la formación profesional e inserción laboral... ...de los trabajadores que se queden en paro... ...y que puedan eh, in, incluirse en otros sectores alternativos... ...del, del mundo laboral, más sostenible. Y bueno, y comisiones obreras, pues forma parte de la... Hay una comisión de seguimiento para que todos estos pactos se lleven a cabo y comisiones obreras forma parte de, de la comisión esta. Eh, otro ámbito donde pues, también actuamos es en lo de proponer alternativas sostenibles. Mm, comisiones obreras, eh, para ello, comisión obrera cuenta con el Instituto Sindical de Trabajo y Medio Ambiente, que es que tiene el objetivo... De realizar trabajo y documentación, eh, orientado solo en el medio ambiente y en la salud de los trabajadores. Eh, voy a exponer brevemente dos estudios recientes que hemos tenido, que es sobre la, eh, cómo se crearía empleo en el sector de las energías renovables. Uno, uno es el potencial de la energía renovable en Asturias y con, <coughs> Lo que ve. Y aquí se estudió que el potencial de crecimiento del sector renovable eh, se cre, eh, tenía dos estrategias, básicamente. Una en, en aprovechar el, el aprovechamiento de los recursos nuevos, renovables que allí existen y, por otro lado, sacar partido al fuerte sector industria, pero esta industria adaptarla para crear eh, tecnologías, equipamiento, etcétera, en las nuevas tecnologías renovables. El estudio como conclusión se sacó que de la energía renovable se podrían crear 5.300 empleos, donde 1.800 empleos en fotovoltaica, 1.400 en la energía eólica, 1.200 en la biomasa y 200 en el biogás, 400 en solar termoeléctrica y 300 en energía solar eh, térmica. Y bueno. Básicamente es el estudio de los datos más importantes que sacamos y por otro lado, otro estudio fue el empleo potencial que se podría crear en el sector eólico y fotovoltaico en las Islas Baleares. Aquí lo que se estudió o se analizó o cuantificó ¿no? la creación del empleo en un modelo de generación eléctrica que se planteó que, eh, basado en energías renovables. Eh, ...se estimó que se podría crear 10.202 puestos de trabajo... ...donde el 90% sería en fotovoltaica... ...y aquí se estudió que eh, introducir la energía renovables... Eh, ...en el sector turístico, en agricultura... ...de allí, eh, en, la, en el, la biomasa en el ámbito rural, etcétera... ...y bueno, eso es un poco <risas> esquemáticamente... ...de lo que, contando de lo que hacemos allí... Y, y, bueno, <ríe> no sé, el tiempo, un poquito. Y para, para los niños de trabajo, ¿cómo estáis aquí, que para más conocimiento ¿cómo se compren tiempo sobre cómo gestionar residuos? Lo, bueno, lo que, sí, lo que siempre proponemos cuando se están creando las leyes y eso, es la, crear cursos de formación. Nosotros también hacemos cursos de formación ...pero también proponemos en todos estos pactos de la ayuda... ...que se cree y invertir más dinero en la formación profesional también... ...para formar, digamos, y cualificar con la, para los nuevos sectores de lo que sea. Es lo no, que más, de las cosas más llamativas, ¿no? Pero prácticamente todo el modelo productivo eh, mundial, el modelo productivo de los sectores más clásicos industriales, está directamente relacionado con pues, los, los modelos muy intensivos en emisiones, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? Que me parece de, de mucha complejidad. ¿no? O sea, ¿cómo lo vivís? o ¿Cómo se explica uno que tiene que cambiar gradualmente ese modelo, no? y cómo se conjuga el corto plazo con el medio plazo, ¿no? el, el corto plazo del, del, del trabajador, la trabajadora, ¿no? Uh -huh. con, el, con el medio plazo en el que tenemos que pensar. ¿no? Para... Bueno, eso lo hacemos, como he dicho antes, de las perspectivas de realizarlo. Eso lo hacemos, como he dicho antes, de las perspectivas de realizarlo eh, con una, transi una transición justa, ¿no? ¿no? de un día para otro ponerlo, cerrarlo todo, ¿no? Entonces implantar, pues, medidas y alternativa, da alternativa para, para que eso vaya cambiando gradualmente al sector un sector más, más limpio, más renovable. Pero vosotros encontráis en la gente muy preocupante con el cambio, o sea, se va la gente más abierta ¿eh? ¿no? O sea, que si ¿sí, realmente esa aproximación es fácil, o hay una resistencia principal? no es eh, sí, muy difícil vuestro papel. No, sí, sí, claro, es muy, es muy difícil, no, evidentemente no, la, resi la resistencia está, ¿no? Porque no va y le dice a un trabajador que se va a quedar parado, ¿no? <risa> Entonces, esa resistencia de, de primero sí, no podemos ir con esas, tenemos que buscarle no, y decir tienes que parar de, de hacer esto porque contamina, sino tenemos que ir con propuestas. Hay que parar de hacer esto, pero puedes, tienes todas estas alternativas, te vamos a hacer eso, ¿no? ayudar para que vaya a, a otra alternativa. Eh, Eso un papel difícil, pero somos los no buenos, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, creo que es, que es muy difícil estar en vuestro papel, ¿no? De realmente estar con la gente que tiene la resistencia y que, y que, y que tiene sin. ¿Verdad? Yo soy muy capaz de ponerme en ese lugar. ¿no? Uh -huh. Es que yo tengo que ganarme la vida y no tengo que ganar Yo realmente aprecio mucho que hayáis venido, porque creo que no es tan fácil vuestro papel, ¿no? Que realmente. Estáis como haciendo de bisagra entre, entre dos mundos y que es muy complicado, ¿no? Sí, sí. Vosotros también tenéis que como repensar vuestra narrativa. O sea, que yo realmente agradezco mucho que es porque no me parece tan fácil eh, vuestro, vuestro propio cambio, ¿no? Eh, uh -huh. De cómo contribuir a un, un modelo económico distinto sí. desde donde venimos. Sí, sí, es difícil. <risa> Pero bueno, sí, <risa> Ahí estamos. Sí, no sé, uy, el DC. Este. Ay, perdona, sí, me venía largo, pero... Sí, así, no me había dado cuenta. Muchas gracias. gracias. No sé cuánto he tardado, me tenía un poquito. No, no a eso, eso ocupa la media hora, yo creo. Sí, sí. Yo hola, creo que sí, por ahí. Hola. Buenas. Te lo voy a aparecer en cámara porque aquí está. <risa> no sé si nos vea alguien a de dentro del streaming, creo que sí. Pero bueno. ¡Hola, Mariel. hola Yo soy Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Recuerda de Global Center? Bien, estamos bien. Hola. hola estamos hola, poniendo ¿sí? el... Sí, te voy a poner el micro para ah, que sí, se porque te oiga, porque y... si sí, no... Sí, conseguimos que llegue un poco más por sí, Pero sí. sí. Vale. Estoy colocando aquí. Se sí, como veas ahí en la solapa, sí, por, ¿O por dentro no o por, normales, por, dentro, por dentro. por dentro se suelen enganchar mejor. Ahorita sí. gente tenemos. Yo no tengo prisa, te digo si queréis esperar un poquito, no, o sea que estamos... tampoco tengo problemas si hay tres, o sea que nah, Estamos los que estamos aquí. Pero también estamos en el streaming con es que se también. Vale. O sea que... Ahora mismo se está oyendo o no? Sí. Sí, sí, sí. Todo lo que se diga por ahí se oye. ¿Has visto bien? Sí. Sí, hay que presentarte cada uno. Vale. ¿Y todo tuyo al micro? Hola, yo soy María Luisa Toribio y hoy quería venir a poneros un poco de perspectiva en lo que estamos viviendo con el cambio climático. Yo estudié biología aquí, en esta facultad, en un edificio que vemos allí casi detrás de los árboles, allá por los años 70. Y en aquella época eh, recuerdo que nos vinieron una vez a dar una charla, por supuesto no dentro de la educación formal, alguien organizó una charla en la que nos hablaron de de las amenazas ambientales, y una de ellas era el cambio climático. Estoy hablando de los años 70, y a mí aquello me pareció muy, muy obvio lo que explicaban. Hablaban de que estábamos cambiando la composición de la atmósfera, de que se generaba un efecto invernadero, y que aquello tendría unas consecuencias sobre el clima y sobre los equilibrios de los ecosistemas. Yo, como estudiante de biología, me parecía una cosa muy fácil de entender pero en aquella época la gente que hablaba de estas cosas era calificada de, de alarmista, de exagerados, cómo vamos a cambiar el clima, esto no pasa nada. Hoy estamos aquí en la misma universidad eh, con un cambio climático que ya es una realidad y que lo tenemos encima y que tiene consecuencias catastróficas para todos. ¿Qué ha pasado en estos 40 años sí, sí ya se sabía? Pues yo diría que ha habido dos caminos divergentes, que es muy importante mirar de forma paralela, porque tenemos que entender qué ha pasado para intentar pensar qué podemos hacer diferente. Entonces, estos dos caminos que hemos tenido divergentes, uno hablaba de medio ambiente. Por ejemplo, ya en 1988 se constituyó el IPCC, del que tanto oímos hablar hoy, que ayer sacó su último informe, sobre los efectos de cambio climático en los océanos. La idea era, precisamente, poder dar un soporte científico a lo que se estaba hablando. Es decir, que no eran cosas que alguien se inventaba, sino dar un soporte científico, estudiar qué ocurría, estudiar, tratar de hacer modelos para eh, anunciar o predecir eh, qué es lo que podría pasar y cómo podríamos reaccionar. Eh, un poquito después, en el año 92, tuvimos eh, la primera cumbre de la Tierra. Yo aquella cumbre la viví desde el movimiento ecologista y fue una explosión. Era por fin el medio ambiente, está en primera plana de la agenda política internacional. Hay una cumbre de Naciones Unidas con representantes de todos los estados en los que se habla ya de medio ambiente como un problema de primer orden. Allí nació la Convención de Cambio Climático, de la que luego han derivado todas las reuniones posteriores que ha habido, todos los COPs el protocolo de Kioto, el último acuerdo de París, etc. Entonces, pero mientras el mundo iba viviendo este camino, en paralelo se iba viviendo otro divergente, que ha sido el de la globalización económica. Ahí hemos tenido, eh, ya por aquellos mismos tiempos, se iba intensificando por pues, la Organización Mundial del Comercio, toda la globalización de la economía, los tratados de libre comercio entre regiones, entre países, bilaterales, los hemos tenido para todos los gustos, entonces, esto ha permitido un modelo de producción y consumo y un modelo económico que es totalmente opuesto a lo que nos estaba pidiendo la crisis ambiental que se nos venía encima. Entonces, ahí que hemos conseguido ver la tierra como, como un todo, como una gran eh, fábrica en la que... ...las grandes corporaciones han estado haciendo su negocio... ...hay unas zonas del mundo que nos dan recursos... ...otras que nos dan mano de obra barata... ...donde producimos, otras... ...donde están las personas que consumen... ...con sus intercambios por supuesto entre ellas... ...entonces en esta gran fábrica lo que tenemos son... Eh, ...mercancías, materias primas, productos... ...que se mueven a un ritmo frenético por todo el mundo... ...todo lo que consumimos, sea ropa, sea comida... Eh, ...sean los móviles, sea todo lo que tenemos cerca... ...ha recorrido miles y miles de kilómetros... ...desde la materia prima... ...a la fábrica, al consumo... ...hay miles de grandes barcos transportando cargueros... ...transportando mercancías por todas partes... ...al mismo tiempo... ...se ha promovido mucho la movilidad de las personas... Vivimos en ciudades que nos están asfixiando, que nos están envenenando, que no son vivibles, porque están llenas de coches. El tener un coche era el mayor símbolo de éxito en la vida. Eh, los aviones, está el cielo lleno de aviones de un lado para otro, en que nos tenemos que mover como locos cada fin de semana, porque si no, no mantenemos el ritmo de la sociedad en la que vivimos. Todo esto con un grandísimo consumo energético. Entonces, ¿qué pasa? Que por este camino hemos sido generando el problema que ya veíamos por aquí. Pero eh, la clave está en que ha habido un gran cinismo en todo esto, porque han sido los mismos estados los que han llevado los dos caminos de forma divergente, pero con una diferencia fundamental. Y es que cuando hablábamos de medio ambiente, eh, había acuerdos, había cumbres, había buenas palabras, había convenios, se comprometían a cosas, pero no había eh, ninguna medida concreta de cómo se va a aplicar, eh, qué pasa si no se cumple, hay alguna sanción, hay alguna consecuencia si no cumplo lo que me he comprometido, de eso nada. Y eh, así vamos. En cambio, en el otro lado, se cuidaron muy mucho de poner en marcha estas medidas. Es decir, si tú incumples un acuerdo comercial, ahí claro que hay eh, medidas para eh, una multinacional, incluso puede demandar a un Estado, a un ayuntamiento, a una administración local, a quien sea, si toma una medida política que le parece que le perjudica en sus intereses, porque la prioridad se ha convertido en libre comercio y los derechos de las empresas a comerciar, esa es la prioridad. Y si tú eh, no cumples con esto, eh, puedes ser eh, sancionado, puedes tener una multa millonaria y entonces tienes que cumplir esos procesos. Pero si no cumples con las medidas de protección ambiental, no pasa nada. Esto ha supuesto eh, que lleguemos a la situación en la que estamos. Entonces lo que no podemos es seguir manteniendo las buenas palabras y una cumbre detrás de otra cada año en la que vamos ajustando los compromisos. mientras luego la política real no lo hace. Esto no supone unos cambios trascendentales en la forma de vida a todos los niveles. Pero un elemento que me parece fundamental, que veamos desde la ciudadanía, porque si no empujamos nosotras no vamos a conseguir ningún cambio, un elemento fundamental que me parece es que las medidas que se están pidiendo para atajar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y toda la crisis ambiental que se nos viene encima, es que resulta que tienen un... Yo diría que un premio añadido, es que nos traen una mejor calidad de vida, porque si evitamos ciudades llenas de coches, vamos a tener ciudades habitables, ciudades en las que estar, ciudades más saludables, en las que los niños no van a crecer ya enfermando con asma, con alergias, o las personas con enfermedades respiratorias no van a estar viviendo en una situación que perjudica eh, su salud. Si dejamos de ver la vida como consumo, vamos a tener eh, más tiempo, para otras cosas, vamos a poder vivir más despacio, vamos a poder valorar otras cosas, es decir, tenemos que avanzar a un modelo global que nos permita, como seres humanos, decidir qué es importante, es importante cómo vivimos, es importante cómo nos relacionamos, es importante, podemos tocar la calidad del alimento si queremos ir a otro, a otro aspecto fundamental. Todo este proceso de globalización nos ha llevado también a generar una alimentación industrializada, tanto en la agricultura como en la producción de, de, de carne para consumo, con las macrogranjas industriales de las que tanto se habla ahora, la agricultura intensiva o eh, los organismos modificados genéticamente, los transgénicos, que nos han llevado a un modelo de alimentación basado en un consumo eh, intensivo de energía que contribuye al cambio climático y que además nos genera una alimentación que no es saludable. Por lo tanto, si volvemos a una alimentación eh, ecológica con una agroecología pegada a los territorios con un consumo local, vamos a conseguir... Eh, ...tener una alimentación más saludable... ...con lo cual también nos vamos a beneficiar... ...vamos a evitar el abandono del campo y del medio rural... ...porque en lugar de grandes monocultivos industriales... ...podremos tener personas trabajando eh, el campo... ...de una manera sostenible... ...y manteniendo los equilibrios de los ecosistemas... ...es decir que los cambios que estamos pidiendo... ...al final lo que nos van a traer... ...es eh, una mejor calidad de, de vida para, para todas las personas... ...no sé si hay en todo esto temas que queráis aportar o que queráis comentar es que el otro día, además recorrido en mi escuela que la de Telecom, el, el documental de Conspiras, y, y salió el debate también sobre cuál es la máxima o sea cuál sería el mejor camino si, si ya la responsabilidad que tiene cada uno a aumentar la influencia que puede tener cada uno a las empresas que, que, van, que son responsables de, de todos estos cambios. Entonces, estábamos como una, un, pe, un pez que se muerde la cola de, pues, pero los consumidores tienen su responsabilidad, pero las empresas también tienen la responsabilidad de, de lo que hacen y además influyen a los consumidores. Y entonces, estábamos en ese debate que no podíamos salir. ¿no? Pues ese... Ese debate yo le, veo, yo le veo una salida muy fácil, no es lo uno o lo otro, tenemos que actuar todos. Es decir, eh, la ciudadanía tiene una responsabilidad, cada persona, una vez que nos damos cuenta de lo que pasa, eh, como ciudadanas podemos actuar. Yo pediría que dejáramos de hablar de las personas como consumidores o consumidoras, porque ahí es donde nos han llevado, hemos dejado de ser eh, ciudadanos para ser consumidores. Entonces yo creo que somos ciudadanía activa, que una parte de nuestra vida tiene una parte de consumo porque es, es necesario, pero somos mucho más que eso. Entonces, en la parte de nuestra vida que afecta a lo que consumimos, una vez que somos conscientes de la realidad, hay mucho que podemos hacer y debemos hacerlo. Para reducir el consumo, evitar el consumo de usar y tirar. O sea, la, otra de las locuras a las que nos han llevado es al usar y tirar. Ahí tenemos una responsabilidad. Pero como ciudadanía activa, tenemos otra responsabilidad fundamental, que es presionar a empresas y a Estados para que cumpla lo que estamos pidiendo. es decir, Tenemos que marcar otras prioridades. Si dejamos que las prioridades de la agenda política global y de las agendas nacionales las marquen las grandes multinacionales que se mueven por sus intereses económicos, estamos donde estamos. Si conseguimos que desde la ciudadanía marquemos las prioridades, y hablemos de que queremos un planeta en el que vivir, de que queremos igualdad entre las personas, de que no queremos estar eh, atacando continuamente a los derechos humanos de poblaciones de todas las partes del planeta, entonces, si marcamos esa agenda, tenemos que compensar la presión que ya están haciendo eh, las empresas. Entonces, yo creo que eh, la situación que vivimos es tan grave que no debemos de caer en esa trampa de esto o aquello, que es mejor, que va a funcionar, que no va a funcionar. Tenemos que sumar todo lo que se nos ocurra, todo vale, todo suma. No sé si eso os ayuda a salir de ese laberinto. Sí, en realidad hacer las dos cosas era una de las opciones, pero como que hay gente. O sea, muchas de las personas si no ven un resultado, pues no, no acaban actuando y ven que el cambio del estilo de vida es como una lucha contra algo invisible que realmente no quieren hacer. Entonces, es, es un poco difícil el hablar así un debate en el que si se echa toda la culpa a un demonio, es mucho más fácil que, que el estudiarse así que... Hay, hay una escapatoria que lo resuelva otro. A ver, las responsabilidades son diferentes. Es decir, eh, John y tú eh, no tenemos la misma responsabilidad de lo que está pasando que tiene Monsanto. Claro. Esto es obvio. Pero eh, también la responsabilidad que podemos asumir en provocar un cambio de, de rumbo eh, Monsanto no la va a tomar y nosotras sí la podemos tomar. Entonces, eh, para mí un el elemento clave es también hacer un planteamiento en positivo. Por eso os comentaba que los cambios que se están pidiendo para frenar la crisis climática nos aportan beneficios a nivel individual. Porque, claro, si vamos con la culpa, con el horror, con el que tienes que cambiar tu vida y todo va a ser diferente y no sé qué me voy a encontrar, Ahí nos encontramos con que muchas personas no quieren. Y yo creo que esta es una de las claves que ha hecho también que en estos 40 años que os comentaba, desde que yo estudiaba aquí Biología, eh, no hayamos conseguido avanzar tanto. Porque, claro, si el mensaje que ha recibido mucha gente es me están culpabilizando de algo que no sé ni por qué pasa, ni cómo pasa, ni qué puedo yo hacer. Y me están pidiendo un cambio de vida que parece que me tengo que salir de la norma y ser un bicho raro. Hay un mensaje que no queremos oír. Oye, yo vivo mi vida y ya están en los gobiernos para resolverlo. Pero si planteamos un mensaje ilusionante de que es que hay otras personas que están decidiendo con nosotros. O sea, lo que nosotros no decidimos, lo están decidiendo las empresas, lo están decidiendo otros y nos están marcando el rumbo y nuestra vida cambia. O sea, no podemos decir, es que no quiero cambiar mi vida. Es que la vida cambia continuamente y nos la están cambiando. O sea, el que nuestras ciudades sean inhabitables, nos lo han hecho. El que nos estén provocando un consumo permanente, nos lo han hecho. O sea, aquí antes no se celebraba Halloween y ahora parece que es parte de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque las empresas nos han metido Halloween porque es otro momento de comprar. Antes aquí se celebraban los Reyes Magos, ahora hay Reyes Magos y Papá Noel, no estoy ni con uno ni con otro, pero ahora son los dos y se regala en los dos. Es decir, vamos introduciendo cambios culturales. Antes en Madrid había muchísimos bares, ahora más que bares con nuestras tapas tan ricas, lo que tenemos son el Burger King, la comida rápida basura, que es comida basura, que es insana, eso ha sido un cambio en nuestras vidas. ¿Lo hemos decidido o no lo han dado hecho? Entonces, la cuestión es, el mundo está cambiando muy rápido. ¿Dejamos que nos lo cambien o somos parte de ese cambio para determinar las prioridades? Y a mí me parece fundamental, además, decía, el mensaje en positivo de buscar las, las vías por las que podemos llegar a la gente a decirle es que esto tiene ventajas. Como os decía antes, vamos a tener ciudades más habitables. Pero es que vamos a ir a las madres y padres a decir es que una alimentación escolar saludable para vuestros hijos en las escuelas va a ser mucho mejor para ellos, para su salud, para su desarrollo como personas. O sea, si a las niñas y niños en las escuelas les dan una alimentación saludable, se van a desarrollar. Físicamente, simplemente mucho mejor que si están comiendo comida procesada, envasada, que es absolutamente insana. Entonces vamos a buscar las vías por las que a distintos sectores de la sociedad les podemos plantear que esto tiene, que esto tiene ventaja, porque es que las tiene, es que lo creo firmemente que las tiene. Luego también hay que ver que la comunicación que hacemos, la forma en que contamos las cosas, tiene que ser también estratégica. No podemos ir contando el mismo discurso a todo el mundo en los mismos sitios, porque cada persona está en un sitio, tiene su realidad, percibe las cosas de una manera, tiene unos intereses o tiene otros. Entonces, si a personas que puedan estar interesadas por la salud les hablamos en términos de impactos en la salud, nos van a entender. Si vamos a sectores pues eso, escolares, padres, madres y hablamos de la importancia de la alimentación en la salud de tus hijas e hijos, nos van a entender. Si hablamos con personas que quisieran vivir en ciudades eh, mucho más habitables, eh, también. Es decir, vamos a, intentar, vamos a intentar dialogar, tampoco vamos a decir a, a imponerle a la gente tienes que hacer esto. Si no hemos sentado a, a dialogar como estamos haciendo hoy, cuéntame, ¿qué te preocupa? ¿Qué ves y qué no ves? Eh, ¿Por qué crees que el cambio climático no va contigo? Eh, ¿Qué crees que cambiaría? O sea, que, que todo el mundo se pueda expresar y desde esa comprensión mutua vamos a ir tratando de, de decir, oye, mmm, es que tú eres parte de la solución, y, y eso es muy ilusionante. Yo siempre recomiendo, en, en, cuando se habla de estas cosas, el documental Mañana, no sé si lo habéis visto, a mí me parece fantástico, porque lo que hace es un recorrido por cosas que ya se están haciendo. Si nos hace un recorrido por el mundo diciendo ciudades donde la gente tiene sus huertos urbanos, eh, pueblos, sitios donde están poniendo sus energías renovables. O sea, son realidad, son cosas que está haciendo la gente, no es nada marciano y resulta que es que ves que la gente está tan a gusto, porque los que tienen los huertos urbanos, eh, además les permite tener una mayor convivencia en sus comunidades, se recupera un tipo de relaciones personales mucho más agradables, eh, y al final tienen allí sus frutas y verduras que no las tienen que ir a comprar, con la satisfacción de haberlas visto crecer. Bueno, yo no pondría un huerto urbano, no, la vida no me llama por ahí, pero sí puedo hacer otras cosas, cada uno que encuentre su camino. Pero vemos que hay infinidad de cosas, al gusto de cada cual, que todas suman. Y entonces el sentir, eh, ante toda esta avalancha de noticias que me llegan, de situación dramática, lo que yo hago importa y lo que yo hago suma, eso es motivador y eso es ilusionante. yo creo que el camino va por ahí. Las cosas. La historia. Yo creo que hay que recuperar la historia, porque la gente joven, el que es consciente de las cosas que se han conseguido, desde las personas de la ciudadanía, desde los movimientos sociales. Todos los cambios históricos, muchos de ellos, todos los que suponen reconocimiento de derecho, arrancan de gente que se mueve. O sea, no todas las mujeres, de esas, todas las mujeres, todas las mujeres, vienen de grupos de gente que se mueven presionando. Es mi opinión. Claramente, claramente. Digo, para que no le caiga la moral, en plan, yo qué voy a hacer, qué voy a hacer, oiga, no, no, qué voy a hacer, no. ¿Qué se ha estado haciendo a lo largo de toda la vida? Todos los, todos los grandes avances en derechos ha sido gente que, que ha impulsado y que ha tirado y que ha movilizado y que ha arrastrado. Pero yo creo que arrastras también, pues eso, con algo motivador y que, y que vale la pena y, y, y arrastras. Y lo que pasa es que, bueno, pues necesitamos ser cada vez más. A mí me parece muy ilusionante ahora eh, todo el movimiento de Juventud por el Clima, porque además que tienen toda la legitimidad. Es que, ¿dónde vamos a vivir? ¿Qué nos estáis dejando? Bueno, pues, pues yo creo que, que ahí también tiene que arrastrar y que son movimientos que tenemos que, que, que apoyar e impulsar. Y bueno, está en nuestras manos. Chazo, ¿no? Yo creo que eso es un poco, ya no, ya no en los políticos, sino también en, entre la gente. ¿no? Que, es que realmente nos están tomando el pelo. ¿cómo? Claro, esa es, la, esa es la dificultad, porque es que lo que nos enfrentamos es a un poder inmenso. O sea, te sientas delante de la televisión y hoy en día, en todos los otros medios, por lo que recibes publicidad, y claro, el mensaje que recibes es el contrario. para ser la persona más feliz del mundo con el último teléfono móvil o con la última, el último coche. Esto es obvio, pero por eso tampoco eh, cuando empezaba a decir la ciudadanía piensa y tal, a ver, no todas las personas pensamos lo mismo, no todas las personas somos un bloque, no todos estamos en el mismo lugar. Pues nos comentaba que hace falta comunicar de una manera estratégica y escuchando. O sea, no tenemos que soltar el rollo y ahora no hagas caso al anuncio de la tele y hazme caso a mí, que sé más y que te estoy diciendo que aquel es malo y te está engañando, sino vamos a dialogar y vamos a a que el mensaje no provoque un rechazo y vamos a decir ¿tú qué entiendes? O sea, cuando tú ves esto, ¿tú qué entiendes? Eh, ¿Qué te provoca? Eh, ¿Qué crees que podemos hacer? O sea, hay que acompañar en el proceso de entender las cosas, porque si lo que hacemos... es La generación responsable de haber conseguido otro cambio de sistema y otro, otro modelo de vida que sea más sostenible y más justo para, para todos y para todas. Como juventud y como humanidad tenemos un potencial increíble para cambiar las cosas. Ahora mismo tenemos como el caldo de cultivo ideal con un descontento palpable en, en, pues en muchos ámbitos de la sociedad y en la juventud que está saliendo en las calles con más o con menos formación, porque es verdad que no, no todos van a poder tener el bagaje de, de que tenemos que aportar las ONGs ¿no? de esta formación y este contenido teórico y esta experiencia de los años pero que somos responsables de poder transmitirles a, a los jóvenes y a las generaciones que estén por venir pues, todo lo que hemos aprendido y dar las herramientas para que puedan ser partícipes de, de ese cambio. Y en esto tenemos que ponerlo todo para aprovechar este, este momento como punto de, de inflexión para cambiar el destino al que, al que nos dirigimos. Mañana estaremos todos en la calle y espero que seamos miles y millones en España, incluso también y seamos miles de millones en todo el mundo, pero pasado mañana hay que seguir trabajando con toda la gente que nos ha escuchado y con, y con todos los que nos llevan apoyando todo este tiempo, porque esta es una batalla, pero el, el camino es muy largo y no vamos a, a parar hasta conseguirlo. Muchas gracias. No sé cuánto he tardado. Si tenéis alguna pregunta... ¿A qué edad? ¿Como voluntaria? ¿Como fan? Desde, desde el instituto. Lo que pasa es que en Aranda, que donde vivía yo, pues no, había grupo de Greenpeace. Yo recibía las revistas y, y llevaba las camisetas y el merchandising y estas cosas. Como voluntaria empecé en 2010, o sea que no llevo ni 10 años trabajando activamente en mi tiempo libre, por así decirlo. Y trabajando en Greenpeace llevo tres años y medio. No, pero o sea, tú cuando entraste, ¿qué años? Veinticinco. Veinticinco. A... 26, Por ahí. <ríe> no, era tan, no era tan joven ya. <ríe> ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Y ¿Es por seguir hablando o no? Uy. Hola, ¿qué tal? Bien. Un poco nervioso. ¿Qué pones esto ¿Por aquí? ¿Empiezo? Vale. Eh, bueno, yo soy Alba Jiménez, eh, estoy estudiando el, en el tercer año de doctorado en el Instituto de Energía Solar y bueno, hoy, aunque me pueda sorprender igual, eh, no vengo a hablar de la energía fotovoltaica eh, porque bueno, creo que es de todos sabido que, que bueno, es necesario un cambio y una transición energética y sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, etcétera. ...y con la mayor urgencia posible... ...pero sin embargo esto me parece un problema... ...como que muchas veces se ve demasiado complejo... ...y nos desborda, entonces... ...lo que hoy prefería transmitir es el hecho de que... ...todos y todas debemos involucrarnos... ...en esta lucha por el cambio climático... ...y que tenemos un papel muy significativo... ...más allá de exigir estos cambios de modelo energético... ...y es que el sistema necesita un un cambio profundo y, y esto es debido principalmente a nuestros hábitos de consumo, por ejemplo. Vivimos en una sociedad donde el progreso está totalmente asociado únicamente al crecimiento económico y es ficticio pensar que en un planeta con recursos finitos eh, podemos seguir creciendo infinitamente, ya que esto supone un, un, un consumo de recursos, un consumo de materia y de energía cada vez mayor que, ...que no es capaz de frenar el cambio climático... ...ni siquiera si se cambia a las energías limpias... ...entonces, eh, hay que acabar con, con la publicidad... ...con la que nos mete en la cabeza... ...todas estas falsas necesidades... Eh, que, cuando no se, ...que cuando no se cubren... ...lo que resultan es en, en frustraciones... ...es decir, eh, a nivel general... ...queremos todo el rato eh, el último móvil... El, el, ...el último mmm, cosa de moda y, y esto no es sostenible... ...entonces no, no existe eh, ese desarrollo sostenible porque... ...porque es una contraposición el desarrollo contra la sostenibilidad... ...y además el nivel de desarrollo que hemos alcanzado en el hemisferio norte... ...se ha conseguido principalmente por la destrucción de, del hemisferio sur... ...es decir, eh, la sociedad del crecimiento además de no ser sostenible no es deseable... Porque, ...porque lo que crea y genera es una gran cantidad de, de desigualdad... ...de, de injusticia y de un bienestar ilusorio... ...entonces a, con respecto a los países del sur... ...encima son ellos los que van a, van a sufrir más... Eh, la, ...las consecuencias del cambio climático... ...la guerra por los recursos, etcétera... ...así que tenemos un, una deuda social, moral y económica... ...con respecto a esos países y a esa gente más vulnerable... Es por eso que lo que me gustaría transmitir es que necesitamos ser capaces de poner en marcha un modelo alternativo. Eh, a, finales de, a principios de los 90 surgió eh, un, un movimiento fuerte en Francia, que es el del decrecimiento, eh, y, que, y que lo que hace es que es una corriente de pensamiento político y social que lo que pretende es eh, una disminución regulada de, del proceso de producción económica. ...para volver a un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza... ...entonces adoptar esta, esta corriente política... ...lo que supondría sería renunciar a pensar que siempre más es mejor... ...y empezar a vivir con el reto de que se puede vivir mejor con menos... ...es decir, además eh, si se hace una comparativa... Los, ...los países que tienen un mayor producto interior bruto... ...que es como se mide a nivel global el progreso... Eh, ...pues no, no existe una correlación entre, entre su producto interior... ...y su nivel de felicidad o de calidad de vida... ...entonces así resumiendo mucho... Eh, este, ...este movimiento que uno de los mayores defensores es... Latouche, eh, un económico francés... Eh, ...lo que propone son los ocho pilares del decrecimiento... ...que se basan en las ocho R... ...que sería reducir, es decir, reducir ...nuestro, nuestro nivel de consumismo cambiar nuestros hábitos de vida, eh, reutilizar y reciclar, alargando el, eh, el, el tiempo de vida de los productos eh, que utilizamos, por supuesto acabar con la obsolescencia programada, eh, relocalizar, es decir, intentar autoabastecernos principalmente de manera local y redistribuir la riqueza, reestructurar los, los mecanismos y los sistemas de producción ...y reevaluar eh, el individualismo y buscar más la cooperación... ...a nivel mundial... ...y bueno, eh, aparte de, de hablar de este movimiento... ...quería hacer principal hincapié... ...en el caso de la industria cárnica también... ...porque me sorprende bastante que bastante a menudo... ...se encuentran muchísimos defensores de, del medio ambiente, etcétera... Que, ...que aunque no sea tan complicado a lo mejor o igual sí... Eh, ...no se plantean de manera real un o sea, una reducción al menos de del consumo de carne... ...y es que esta industria supone el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero... ...y esto muchas veces se nos olvida... ...además de que está eh, totalmente relacionada con la deforestación... ...todos sabemos eh, el caso del Amazonas que lleva ardiendo desde agosto... Y, ...y del cual el 80% de esa deforestación... ...se atribuye a la industria ganadera... ...a empresas como McDonald's, Burger King... ...que compran carne independientemente de si está... Eh, ...siendo eh, con actividad ganadera generada... ...a partir de la deforestación... ...o KFC que alimenta los pollos con, con eh, soja plantada en Brasil... ...entonces bueno... Eh, creo que sería más que razonable eh, reducir el consumo de carne para reducir las emisiones y hacer boicot a todo ese tipo de empresas que, que, que les da igual todo, ¿no? Y luego, eh, a nivel de datos, así un poco para que nos hagamos idea, en España, somos el segundo país europeo que más consumo de carne tiene y el, el decimocuarto a nivel mundial. O sea que una reducción de carne en nuestro país podría ser bastante... Eh, ...o sea, bastante productiva digamos ¿no?... ...y luego está el tema del agua... ...de la gran cantidad de litros de agua que se utiliza para... para producir un kilo de ternera... ...que es unas 10 veces mayor... ...al que se consume para producir un kilo de trigo... ...y bueno, y sin olvidar por supuesto el maltrato animal... ...y las condiciones en las que se tienen a los animales antes de matarlos... ...ya que lo que importa como siempre es el beneficio económico... ...así que bueno... Eh, hay muchos más casos también eh, como que podemos eh, contribuir a nivel de consumidores como por ejemplo el tema del aceite de palma, eh, el, el tema de la industria de la ropa, que se tiran millones y millones de toneladas de ropa eh, anualmente. Eh, esta ropa además está, está hecha de poliéster que por lo que se consume petróleo además para la producción y además se fabrica principalmente en Asia ...por lo que solamente el transporte... ...genera una gran cantidad de emisiones... ...aparte de que, de que se fomenta un poco el trabajo... ...el trabajo forzado y la explotación de trabajadores... ...así que bueno... Eh, ...con todos estos datos... Eh, ...lo único que quiero es poner el punto de mira... ...en que los ciudadanos y ciudadanas... ...tenemos mucho que hacer... ...también a nivel individual... ...y plantearnos y ser críticos... ...con qué estamos haciendo bien... ...y en qué deberíamos mejorar, ¿vale?... ...y por supuesto seguir... Eh, con, exigiendo a los gobiernos que, que no pongan eh, de por medio los intereses de las empresas por encima del medio ambiente. Así que por todo eso pues nos vemos mañana a las 6 en las dochas los que estén en Madrid y los que no en las respectivas convocatorias. Muchas gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Sí. A mí lo que me dice la gente es... lo produce mayoritariamente son las empresas, la industria, los empresarios. Claro. Pero el impacto del consumidor es tan pequeño que, mm. mira, para eso ya no me muevo. ¿Tú tienes datos sobre eso? Eres de claro, o sea... No eres de la es que es, es, es difícil y es verdad que el mayor problema son las grandes empresas, realmente, pero, claro, es, es como que yo, mi forma de verlo es como que es fácil echarle el muerto a otro, ¿no? Claro. Y decir, eh, bueno, es que si el 14% por ejemplo de las emisiones a nivel global son de la industria cárnica, eso, si nosotros somos los que demandamos la carne, que ellos producen, somos también, digamos, partícipes, ¿no? Entonces, o sea, creo que, que, que puede suponer un, no sé, una ayuda, o sea, es como una cosa más, no que sea la única que hay que hacer, evidentemente, pero creo que es importante. O sea, se supone que la FAO ha, eh, ha dicho eso, que el 14 y pico de emisiones es por parte de la industria cárnica. Eh, luego se atribuía a la industria de la ropa un 3%, cosas así, pero hay datos como muy sueltos. Bueno, yo tampoco soy una experta tampoco, pero lo que yo he encontrado, ¿no? Sería. No sé, ¿alguna cosa más? Bueno, pues muchas gracias. Uh. ¿Quién de las dos? más que llamar Mira, tú ¿Qué, como persona, que dice que, que como, persona, como persona que acaba de pasar ¿Qué digo, por aquí ¿Qué Uy, la gente dice cosas ya solventes preparadas yo no estoy nada preparada yo soy una entusiasta <risa> por la causa <risa> en general <risa> como, claro. ¿Cómo, llegaste aquí? <risa> cómo llegué aquí eso me pregunto yo cómo llegué hasta <risa> aquí pues en coche fíjate <risa> Porque si no no llego a hacer todas las cosas que tengo que hacer en el día de hoy que incluyen recoger a mis hijos a las 8 de la tarde, escuchar una clase a las 7. O sea, es la locura. <risa> Hablo de la conciliación de la vida familiar y laboral, <risa> <risa> Mira, del género y el clima. ¿Sí? <risa> no, pero ahora en serio, o sea, no, a mí no me grabéis, o sea, yo voy a improvisar. <risa> yo <improvisando>, ¿El qué? <risa> <risa> voy a improvisar para rellenar lo que lo digo así. Venga, venga. venga. Ah, ah, ah, ya, ya está, ya está, está grabando, claro, en directo. Está en directo. ¿Por qué he venido? ¿Cómo no voy a venir? Es que claro. ¿Se oye así bien? Bueno. Es que he venido para rellenar. Es que últimamente me pasa eso mucho. ¿sí? Hola, buenos días. Pues nada, me han pedido que hable un poquito, pero como no me lo he preparado... No espero, o sea, no esperemos gran, gran calidad, simplemente bueno, me parece una iniciativa muy bonita esta de salir a la calle a, a decir que no estás conforme con las cosas que están pasando y a manifestar tu voluntad para, para cambiarlas de alguna forma, cada uno desde su sitio. ¿eh? Eh, yo, por ejemplo, mañana a las seis no voy a poder estar en la manifestación y diréis, caramba, pues qué poca coherencia ya, pero es que a lo mejor tienes otra cosa que hacer que es igualmente importante. Entonces, ante todo, yo creo que hay que desarrollar eh, mucha capacidad de eh, de, ilusion, de ilusionarse, porque este, este mensaje que se está transmitiendo hoy aquí con esta iniciativa es muy ilusionar, muy ilusionante y también hay que desarrollar mucha capacidad para um, quitarse presión. O sea, la responsabilidad de todo este eh, asunto que, que, que estamos comentando no es... Eh, solo nuestra y entonces, bueno, pues eh, eh, cada uno tendrá que hacer en su, en su espacio y con el margen que tenga, algo. ¿Mm? Pero el mensaje derrotista y el mensaje eh, hiperresponsabilizante tampoco es bueno, ¿vale? Porque hay algunos que nos lo tomamos, la verdad, demasiado en serio y eso, pues... Eh, no hace bien. ¿vale? Entonces, ¿qué puede hacer cada uno? Pues muchas cosas. Eh, yo, por ejemplo, pues en la universidad, que hago? Intento transmitirle a mis alumnos que estas cuestiones son básicas, ¿eh? porque en esto se nos va el, el futuro del, del planeta que tenemos. ¿no? Eh, y una un ama de casa pues, eh, se, se le va el asunto en qué tipo de productos compra eh, y qué tipo de menús prepara, ¿eh? con la influencia que tiene eh, el, el alimento en las cuestiones. Y así con todo, ¿no? Es una llamada a, a ser feliz, pero también a ser un poquito responsable, eh, a informarse bien, a no creerse lo primero que te digan y, y a soñar mucho. Así que nada, muchas gracias y enhorabuena ongawa por esta iniciativa, a los jóvenes del Global Challenge que la mueven y la dinamizan y a todos los que estáis alrededor porque creo que, que es muy importante contar con todos y con, y con todas. Bueno, <risa> ¿quién más quiere participar? Anda, mira, un Jorge. <risa> ¿Qué tal estás? ¿No te apetece hablar un poquito? No estás preparado. Jorge, ¿no? Te tocaba tocado a ti. He visto en el ¿no? Vale, vale, como veis. Sí, además así comprobamos... Comprobamos el streaming bueno, otra vez y que vamos a interrumpir el streaming eh, como durante 5 o 10 minutos por, eh, por motivos técnicos, vamos a, a, a reengancharlo otra vez, compartiremos el enlace en redes como hemos hecho esta mañana y como hemos estado haciendo y, y seguiremos tomando la palabra, nos vemos en 5 minutos.